En el día de hoy me he tomado la libertad de venir a visitar la casa de un amigo, más que un amigo, un hermano, eh, compañero en lo que es el desenvolvimiento, dentro de lo que es el campo laboral y ministerial, eh, donde trabajamos, donde laboramos, en lo que es el servicio de la obra eclesiástica y evangélica. Eh, nosotros hoy pues vamos a estar reseñando, haciendo énfasis en algunas necesidades por las que atraviesan y atravesamos algunos hombres y mujeres de Dios, luego de haber desempeñado y, y desarrollado, entregado toda una vida al servicio de instituciones, ...federaciones, organizaciones religiosas, que de alguna u otra manera no han sabido valorar, no han sabido compensar el trabajo de estos hombres y mujeres ministros eh, que, como ya decía, han entregado toda una vida al servicio, a la enseñanza, al trabajo misionero, al trabajo eh, celular disipulado y las diversas áreas en las que se puede desenvolver y desempeñar un ministro de la palabra. Es triste tener en estos días que recorrir, recurrir, recurrir a estos medios para denunciar estas irregularidades donde encontramos a un ministro, a un hombre de ministerio, a un hombre que ha entregado toda su vida al servicio de una institución religiosa, ver las situaciones sociales, las situaciones económicas en las que se puede encontrar, aquí vemos, situaciones deplorables, condiciones de vida casi que infrahumanas eh, por las que atraviesan estos hombres luego de las injusticias a las que se han visto sometidos este de no ser recompensados eh, sus labores, de no ser recompensadas sus labores dentro de una institución religiosa. Tenemos en cuenta que este es el mandamiento bíblico. El apóstol Pablo eh, hace un ruego en una de sus cartas. Allí encontramos al apóstol Pablo rogando, oh, ruego hermano que reconozcáis a los que os trabajan entre vosotros y os presiden. Que reconozcamos. Significa que sus labores diarias, su desempeño diario, su desempeño dentro de lo que es, la obra misionera, la obra eh, de la enseñanza debe ser compensada en cuanto a los recursos, los ingresos económicos y financieros que administra eh, la alta jerarquía eh, de la iglesia. Porque eh, sucede hoy en día que los ministerios solamente están siendo usufructuados, utilizados y que solamente una élite en este caso son a veces las élites pastorales los que se hacen cargo de los recursos y de la administración financiera de la Iglesia, eh, desconociendo los, el resto de los ministerios, entre ellos el Ministerio de la Música, el Ministerio de la Alabanza, de la Adoración son ministerios que no son reconocidos, el ministerio levítico, algo contrario a lo que es la enseñanza bíblica, donde nosotros vemos que los levitas eran sostenidos por las ofrendas y los diezmos que llegaban al templo donde eh, administraban. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día un ministro, un levita, un evangelista, un maestro, eh, un misionero, que dicho sea de paso, los misioneros son los que hacen el trabajo del apostolado. Y bueno, eh, pare usted de contar todos los ministerios que han sido descuidados y abandonados para que vivan a sus propias expensas, han sido abandonados y descuidados por la administración financiera que herencia la alta jerarquía de la iglesia evangélica eh, y, y han sido desconocidos eh, de una forma arbitraria, estos ministerios han sido abandonados y dejados a luchar por sus propios medios, a arreglárselas como puedan, mientras grandes eh, eh, este fuentes lucrativas, grandes ganancias lucrativas dentro, entran dentro de la organización a la cual pertenecen y para la cual trabajan, pero que vienen a parar esos recursos en las manos de un solo hombre, de una sola mujer en muchos casos, que se hacen llamar autoridad, pero que no saben gerenciar ni administrar la obra del Señor. Bien lo decía, estamos aquí en el solar de un hombre de Dios, que ha entregado toda su vida a trabajar dentro de la obra de Dios, pero que ha sido abandonado. ¿Cómo es posible que viva en estas condiciones casi infrahumanas, cuando las organizaciones para las cuales ha trabajado, se han enriquecido, han, tú ves, tú puedes ver, los ministros para los cuales ha trabajado este hombre, enriquecidos con grandes ganancias, grandes carros, grandes empresas, y este hombre, eh, que ha entregado toda su vida al trabajo, junto a ellos, vive en condiciones infrahumanas, en condiciones de extrema necesidad. Nosotros, yo voy a ir caminando por acá, va a hacer un recorrido por lo que es todo este lugar y yo quiero hacer un llamado a todas las personas que trabajan dentro de instituciones religiosas quiero hacer un llamado serio a que se levanten como Nehemías a poner las cosas en su sitio Cristo dijo a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios hombre y mujer que trabaja dentro de una organización religiosa es hora de que te levantes y hagas valer tu derecho, lo que te conviene como ministro del templo, como ministro que formas parte de los ministerios instituidos dentro de la iglesia, pero que a la hora de, de la administración financiera, de la distribución de las riquezas, de los bienes que ingresan a la iglesia, no ha sido tomado en cuenta ningún salmista, ningún cantante, ningún barrendero, ningún portero, ningún diácono, ningún evangelista, ningún maestro, ningún misionero, debe quedarse por fuera en cuanto a lo que es los ingresos, el beneficio de los ingresos eh, económicos eh, y financieros que entran en la iglesia, porque estos ingresos son para la manutención de los que trabajan dentro de la obra, llámese maestro, llámese evangelista, llámese misionero, llámese el pastor, llámese apóstol, cualquiera de los ministerios, o llámese el ministerio de la alabanza, el ministerio de la adoración, que forma parte del ministerio pastoral, dicho sea de paso, los músicos y cantores del templo, forman parte de lo que es el ministerio pastoral, ese es el ministerio que eleva la alabanza a Dios, que es el ministerio levítico. Así que es hora de que los músicos y cantores de los templos hagan valer sus derechos, porque no pueden seguir siendo utilizados los hombres de Dios, mientras que otros se enriquecen, otros vivan en extrema pobreza y en extrema necesidad. Es hora de levantarse y poner todas las cosas en su sitio, porque es la ley de Dios la que tiene que hacerse valer. Que el obrero es digno de su salario y los que ministran el altar, vivan del altar. Los bendigo hermanos, y esta ha sido la reflexión del día de hoy. Amén.